¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal Y bienvenidos al alfabeto Pokémon Challenge Nuevo reto que tenemos en el canal chicos Nos ha nominado la señorita Lara Bai Supongo que conocéis a Lara Bastante famosilla en el mundo de los Pokétubers pequeños como yo Y eh, me, ha, me ha nominado un juego que básicamente es Tenemos que decir el abecedario completo con nombres de Pokémon Empezamos por la A hasta la Z sin saltarnos ninguna letra Tenemos que decir nombres de Pokémon que empiecen por dicha letra y la verdad es que no he visto su vídeo completo, de hecho no quería spoilearme ningún Pokémon, así que simplemente he visto el reto que tenía que hacer y, y me he puesto a ello. Es bastante similar al programa este que tenemos en... ¡en España! Un saludo, Gaby, al programa que tenemos en España que se llama pasa palabra Es bastante, bastante similar, pero en este caso con Pokémon, temática Pokémon, ¿no? Que de eso vamos en el canal, así que... Vamos a empezar sin más dilación, no he preparado absolutamente nada, ni he pensado nada, porque digo, seguro que si lo piensas, luego la cagas. Así que, 3, 2, 1, ¡vamos para allá, chicos! Con la A, Alomomola. Con la B, Bagon. Con la C, Carracosta. ¿En serio existe Carracosta? Eh, con la D, Daino. Con la E, Electros. Con la F, Farfetch. Con la G, Gigalith. Con la H, H, H, H, Herclos. H, I. Con la I, Iglibuf, Con la J, con la J, con la J. Ah, uh, Con la K. K, K, K, K, K Keldeo. Con la L. Lombre, con la, M, eh, con la M. Con la M, con la M, con la M. Con la M, Milk Con la N. Ninetales, con la ñ. Eñe, eñe, eñe, eñe, eñe, Pokémon, eñe, Pokémon, creo que no. Eñe, eñe, no, no hay Pokémon, no hay Pokémon, me la juego. No me suena ninguno. Con la O, con la O, con la O, con la O, con la O, O, con la o, o, P, Pikachu, Pikachu, con la Q, Q, Q, Q, -Q y Lava, con la Q, R, R, R, S, Sansdriu con la T, con la T, con la T, con la T, con la T, con la T, por favor con la T. Eh, eh, Tirantrum, con la U, U, U, U, U. No me sale ninguno. Uxie con la V. Vigirion, con la W, con la W existe. Whiteout con la W, W, X. X-Sherneas, herneas, y y beltal y z de joder Easy peasy, ¡Woo! ¡Woo! <risa> Bien, se los ha dado bien, no sé cuánto habré tardado, os he puesto un cronómetro, ahora mismo lo voy a mirar Y me voy a comparar con Lara, a ver quién ha sido el más rápido Y a ver, a quién puedo nominar, a quién puedo nominar a hacer este reto No sé si ha sido nominado Shora, pero bueno, nomino a Shora, nomino a Serblue Blue también y nomino a ServalSan que está deseando renovar un poco el canal a ver qué le parece este tag así que nada chicos espero que os haya molado eh, el vídeo la verdad es que me queda un poco atascado en la ñ, por supuesto porque no hay con ñ, verdad hay con ñ? <risa> no o sé ha estado bastante bastante guapo me ha gustado bastante así que nada espero que si, si os ha gustado apoyéis con un buen like a ver si somos capaces de llegar a una friolera de 20 likes. Como en todos los vídeos que estamos llegando. Y estoy contentísimo, chicos. soy los más grandes del puto mundo. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.